Dormido, al despertar se dijo, ha sido un mal sueño, estoy fuera de la celda. Pero estaba dormido. Antonio Fernández Molina, arando en la madera.